amigos, ¿qué tal? Seguidores de Al Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos en la Casa Judicial del Cantón Quevedo. Desde, eh, desde Buena Fe han llegado este grupo de personas con la finalidad de exigir justicia ante el vil asesinato de dos personas, dos jóvenes que bueno vienen con el motivo de una audiencia del cual se ha suspendido y decía ellos, pues ya llevan eh, suspendiéndose ya más de un año no este, esta audiencia y están pidiendo ahora justicia. Aquí nos encontramos con alguna familiar, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Jennifer macacho Jennifer, coméntenos, bueno, coméntenos el caso, qué están exigiendo ustedes y, y qué, qué pasó, qué les dicen las autoridades judiciales. Nosotros estamos pidiendo justicia, ya que esto ya va para un año. No queremos cada, cada vez en cuando el abogado el contrario hace suspender la audiencia y la jueza, o sea, le da, o sea, que sí, que sí, ya. Del tribunal, ya, que se alce, que se alce, y eso, no queremos eso, sino que se dé ya pronto ya esto. Y que esos asesinos ya, ya paguen su condena, ya. ¿Eran, eh, eran hermanos que eran la, la, conocidos suyos? Es mi hermano y un gran amigo cercano. Mi hermano Edizo Macachi y el señor Wil, Wilfrido Ortega, un gran amigo cercano. ¿No quieren responder en este caso eh, la, la otra parte, no? no? No, no, no quieren responder nada, nada. Por eso nosotros pedimos justicia. Queremos que este caso se dé ya, la sentencia de los sujetos detenidos, que, que, que, la, que la jueza, la señora jueza, está, no sé si es que está, este, está a favor de los abogados de los detenidos, pero ella le da el caso que la palabra, se le da uso de la palabra a los abogados de los detenidos, lo cual cada vez y cuando para trazar la audiencia y tenerla rato y no haya sentencia, le da el favor, la palabra, diciéndole que hay muchas objeciones, lo cual hay bastante, bastante, que digamos bastante este, evidencia para sentenciarlo, lo suficiente para sentenciarlo a esos sujetos detenidos, testigos. Testigo. Este, este, en criminalística ten, tenemos toda la evidencia de las, de, las, de, las, de las personas que perjudicaron la vida de, de mi hermano y del amigo. Ensangretada, todas esas camisas, todos tenemos evidencia. y así la... ¿Cómo fue que atacaron a la niña? Lo sacaron de la casa, el señor Iván Barén lo sacó de la casa para propinar una puñalada en la, en, en aproximadamente alrededor de la cintura. Y luego este, llamando, anticipando a los cuñados, a los hermanos y al cuñado para quererlo matar. Mi hermano, el se salió corriendo, herido, como estaba baleado con con, una, con este, herido con, una, con un puñal de arma blanca, salió corriendo lo cual aproximadamente a una o dos cuadras lo, lo, lo rodean y lo matan vilmente. con personas fueron? Fueron cuatro sujetos, uno alias Colita Mozo Iván, dos alias Manuel Barén, hermano de Cola, este alias Colita II, y el señor Chivato, Henry, Henry Briones Chuez y el señor Jefferson Fabián Briones. Que ya, perdón Por una riña que le, to, que, que le tenía este, con un, un amigo de él que estaba tomando. Un amigo de él fue la riña, por lo cual él se mete porque estaba mi sobrino tomando y estaba este, sometiéndole el señor Iván a mi sobrino. Y él se mete a favor de ellos. Una pelea, ¿no? Por una riña, por una riña se realiza todo esto, que le tienen pica a él y a, ¿Y él a mi no sobrino. él no tenía culpa nada? Él no tenía culpa de nada, simplemente fue a ver qué pasaba. Y por lo cual, ¿qué pasaba? Ese señor Iván estaba, creo que drogado, tomado, no sé qué juez, que le pueden meter cizaña a los hermanos y al cuñado. Hay tres. Y estos tres, ¿los vinieron ahí? Eh, dos, están en, dos están en Atacunga y uno está aquí en Quevedo. Y bueno, la sentencia, ¿qué, qué les dice la de, el de, los defendidos? El, de, el que defiende, ¿no? El que defiende a estas personas. ¿Qué que defiende? Que dice que hay, hay poca evidencia, lo cual. Todo está a nuestro favor, hasta video hay de la muerte de él, video, este, hay audio y video, entonces por eso es que queremos justicia y no se quiere dar. No pues este hasta el señor fíjale, está a favor de nosotros, por qué? porque está en la verdad, tenemos suficiente para poder hundir a estos hombres que no le importaron ver cámaras ni nada, ni, ni personas no, no, le importó ver este, como quien dice, este gente que esté este, viendo, viendo el caso, como lo mataron a él. No le importa. Sí. Muchos testigos. Hay muchos, sí, testigos, muchos no testigos, testigos, no lo importaron. Entonces, le importaron. Entonces, que se haga justicia y que dé a esos detenidos sí, que porque no si no, se que, la que no se quede la impunidad. que no se quede la imparcialidad del tribunal. Queremos justicia buena, para que le, le hagan, quiten La, vida la pena firmente. máxima que se dé la pena máxima para esos tres criminales ¿A qué se dedicaba de su hermano. Organizador de eventos sociales. Y el señor, el señor, él trabajaba por su familia. Tiene cuatro hijos. Trabajaba en una, paletera. una paletera. ¿Cuántos años tenían? El, el, el, mi hermano tenía 28 años. Y, este, y él tenía, él, él tiene más o menos como unos 34 años, tenía él. Él vino por festejar su cumpleaños, por tomar unas copitas. Es mi hermano porque lo invitó. ¿Era el cumpleaños del señor? Sí. Sí, sí. sí. Ajá, no. y ahora, Ustedes tienen de, alguien que los defienda o el defensor no supongo, un abogado. Tenemos nuestro abogado Río, de, este señor Río, Álvaro Río. El señor está defendiendo. Pero este, no, le dan la, no le toman la palabra cada vez que está en la Casa Judicial. No le dan la palabra. Entonces solo el señor quien lo está defendiendo duro y por razón que es, es el señor fiscal. El señor fiscal él está en toda la razón y él quiere justicia también porque son dos muertes vilmente muertos. Miren cómo está ensangretado. Este, para que no se haga justicia y teniendo hartas evidencias, evidencia contundente del caso, que criminalística está... Hasta el señor de la Inacet tuvo y vio, y, y él dio su versión como fueron las cosas. ¿Por qué cree que la, el, la juez o la jueza, no sé no si se mujer, eh, no nada, permite pero, que avance? No sé si han transado con la familia o qué sé yo. ¿Qué? Alguno, alguna cosa está pasando porque para que ya se diera el caso ya se dé. Las, las personas que cometieron esto contra su hermano y, y el amigo, ¿son conocidos de sí, ustedes? ¿Los Ellos conocidos de pequeño, del barrio crecido. El señor Chivato, más que nada, él. Vino ahora poco, estaba preso por muerte ese señor. Salió firmando y vino a, a cometer otro doble asesinato también. Salió por muerte. Entonces los dos muchachos que ya están crecidos, ya son, son padres de familia, no le importó a su familia, sino le importó morir. Matar, matar, de eso es lo que importó. Matar. Tal, amigos, eh, eh, la información pide justicia. Piden justicia para... Para estas dos personas, son Macachi y Wilfrido Ortega, hay un llamado a las autoridades que llevan varios, un más de un año retrasado la audiencia y están pidiendo, pues, que por favor se dicte una sentencia por el asesinato. Estas personas ya estarían en la cárcel y eh, ya estarían en la cárcel cumpliendo una pena eh, hasta que se haga la audiencia, pero lamentablemente todavía no se dicta sentencia y es lo que piden estas familiares. ¿No es la información? El 27 de julio para poder para poder mandar todo, todo a nada, por eso que quieren, y dicen, dicen, va a, va a cumplir el 27 de julio, al día martes, se va a cumplir un año, y eso se quieren dar, pasando el año y ya no vale nada, todo lo que estamos haciendo va a estar en vano esto, sí, y dicen, dicen, nos das información, cosa que no sabemos si será verdad o mentira. Día dice que se ha suspendido la ¿Qué dice que no va a haber este como quien dice caducidad del caso no va a haber caducidad por el motivo que está en este proceso de juicio pero sin embargo eso es que nos dicen una cosa que nos que nos digan de realidad o nos digan de palabra que si va a haber caducidad que no va a haber caducidad o que si sí continuaremos que no con el caso y si sí va a haber sentencia de estos dos seres humanos que no se quede en la impunidad porque si así lo hicieron no le cuesta nada en realizar otro crimen y quedarse fuera en la impunidad como un, un animalito muerto. Y eso no queremos que le suceda a ningún ser humano. Porque si le pasamos a nuestra familia, ¿qué no le debe pasar a otro? Queremos la, la, la justicia para ellos. Queremos queremos que no se quede en la impunidad. Queremos la, la mínima pena que se merecen ellos en la cárcel. Porque yo sé que no lo van a revivir. Pero aunque sea, le están pagando la condena de lo que ellos se merecen. ¿En qué parte de Buena de la, de la y y Cooperativa Cooperativa amigos. La información, el llamado a, de justicia que hace esta, esta familia Macachi, familia Macachi está pidiendo justicia para estas dos personas que lamentablemente perdieron la vida ya hace, ya se va a cumplir un año, ¿no? Ya se va a cumplir un año y bueno, no están pidiendo justicia en estos momentos. Bueno, se acaba de suspender la audiencia. Ellos han llegado a, desde el cantón Buena Fe y eh, han pedido que han manifestado la defensa de, de las personas que están involucradas, que hacen falta más pruebas para poder inculpar a sus defendidos, entonces ellos están eh, un poco molestos, los familiares de, de las personas lamentablemente asesinadas en Buenafé. Así que amigos, es la información para que ustedes puedan compartirla, se puede hacer eco y eh, más personas y eh, puedan obviamente llegar a manos de las autoridades. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.